Con Pitruenos, Compitruenos Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque, compañeros día de líder de gimnasio. Tercera vez que intento grabar este vídeo, he tenido problemas con mi nuevo ordenador, pero ya estoy ready para darle caña y a ver si somos capaces de vencer a este gran líder. ¿Por qué he tardado tanto en subir este vídeo? Primero por el nuevo ordenador y segundo por esto, hermanos mis nuevas, bueno mis nuevas, no son mías, me las han prestado unas gafas de realidad virtual Oculus Rift S que me han prestado para que las pruebe y la verdad es que son una maldita pasada he estado probándolas todo este fin de semana y 10 de 10 la verdad las recomiendo muchísimo además no son muy caras, de hecho las nuevas que han sacado Oculus que seguramente me las compre son las Oculus Quest 2 y son brutales. Ya a ver si puedo haceros un vídeo con las gafas, estaría muy pero que muy bien. Pero no hemos venido a hablar de las gafas, hoy hemos venido a hablar de Pokémon, del líder de gimnasio, de Sanz. Sí, mi compañero Poketuber, que nos vamos a enfrentar a él, así que me pongo los cascos y empezamos. A ver, el equipo tal y como estaba, estaba así, ¿vale? Pablito, Eric y Moya, nivel 22, bueno, y Caranabo, Caranabo también. Y por último, castillo y leo un poquito más eh, por debajo. No he puesto objetos ni nada por el estilo, aunque creo que tengo. ¿Tengo agua mística? Va, ah, da igual, teníamos objetos, no me voy a preocupar, vamos a entrar directamente al gimnasio. Y let's go, compañeros. Tengo miedo. Atiende, Eka, ¿qué pasa, compañero? ¿Me agencia. ¿Ya? ¿Ya ha ganado este tío? ¿Pero esto qué es? ¿Así, así no se puede competir. Tú también eres más que capaz de ganar. Bueno, sí. Es espero que sí, compañeros. Hay que intentar ganar. Os recuerdo que tiene 6 Pokémon, que a partir de ahora todo es mucho más difícil. Y que estamos en verdaderos problemas. Mi equipo no es muy sólido. Vosotros lo sabéis. Así que no lo voy a engañar yo. Mira, tío. El joystick. Está jodido. ¡Hola, Bolifacio! ¿Qué pasa? ¿Está Bolifacio aquí, tío? ¿Me das una Pokéball? Amigo Ball, claro, si es que es mi amigo, es my friend Es, es my baby, es my, es my witch eh, No sé qué estoy diciendo Amigo, gracias, hasta luego Ok, pues Toca ponerse el uniforme Pues vamos a ello, directamente Si es que no, no, no, no, hay, no hay que pensar nada, chicos Ojo, ojo Con Combatir más de lo debido Porque no nos tenemos muy Bien de nivel, es decir, estamos muy cerca Del nivel 23, y si superamos el nivel 23 no podemos usarlos en combate. Y eso sería un verdadero problemón. Entramos. ¡Oh, combate obligatorio! Ok, ok. Tranquilos. Estamos tranquilos. Espero que sea el único. Voy a... Voy a poner el primero a Leo y a Castillo, que son los más... los más débiles y los que menos quiero que suban. O sea, los que más me interesa que suban de nivel y no los demás. Así que... Rezad porque no suba nadie de nivel. ¡Hola! ¿Qué pasa, compañero? Bienvenido, a aspirante, lo siento, pero debo sacarte del campo. Es mi trabajo, let's go. Hermano, no me des problemas. Gimnasio Iker, entrenador... Really nigga. Diglet... Pero esto es una broma. ¡Uh! ¡Oh! Diglet... Diglet Galar! Diglet Galar es dorado. Es dorado, está guapardo. Vale, tipo tierra. Bueno, al menos el Swainap. El otro no lo sé. Y saco dos eléctricos. Pero, ¿mi suerte cuál es, chicos? ¿Mi suerte cuál es? Mordisco al Swainap. Y psicorrayo al Swainap. No puedo cambiar porque me veo en problemas. Canto, canto helado. Quería quitarme al Swainap primero, pero veo que me va a dar problemas. Gruñido de Diglett. Ah. Malo para ese mordisco, pero bueno. Eh, creo que podemos lidiar igualmente, ¿eh? Ahí que vamos, disco. Algo le quitas un crítico, estaría muy bien. No lo mata, vale. Psicorrayo, sí, mátalo. Vamos, Kirlia, confío en ti. ¡Sí! Praca, praca, praca. Kirlia revienta, claro que sí. Y queda nuestro amigo. Eh. Diglett, que está. ¿Será tipo tierra? No lo sé. Puede serlo, eh. Puede serlo. Voy a seguir con Mordisco por si acaso. Y Psicorrayo, sí, que me va bien. Lo malo es el gruñido, ¿no? Ahí está. Bueno, mientras haga gruñido no hay problema. Y el otro ha hecho además canto helado, así que... Si hubiera hecho algo de tipo tierra no le habría servido de nada porque habría muerto. Y este va a morir en terribles sufrimientos. Oh, bebé. Vale, psicorrayo. Ok, neutro, vale. Puede ser tipo tierra. No lo sabemos. Lo dejamos en standby. Ya lo averiguaremos en cuanto lo capturemos. Uy, moya. Uy, moya. Uy, moya que sube de nivel. No queremos que suba de nivel, chavales. Cuidado, ¿eh? Un gran equipo. habéis metido un gol por las... Es que soy Cristiano Ronaldo. El Cristiano Ronaldo de Pokémon soy yo, chaval. ¿Cómo lo peto? Sí, soy del Madrid. No voy a decirme si. Lo siento mucho. A ver. ¡Eh! Quietos. Hay combate a la derecha. Viene Jumper. Vamos por el centro. ¡No! Vale, vale. Veo que no le gusta a pedir ir por ahí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡No! <risa> Se ha quedado gulú aquí. No me lo puedo creer. A ver, Jumper, échalos para allá, corre, muy bien Bien hecho, Jumper Estás haciéndome el trabajo, estupendo Míralos, y se van, se van solos ¡Los ha metido Jumper! <risa> un genio, un figura, un crack, un mastodonte un, pit, un tifón, un terremoto Ahí está Compañeros, se viene líder de gimnasio Se viene ServalSanz Y Dynamax. no estoy preparado No estoy preparado para el Dynamax, Las cosas como son Puede ser verdadero problema el Dinamax, eh. Pero muy verdadero A ver, no voy a curar Porque me ha quitado esta mierda y no quiero perder el tiempo Así que, vamos a pensar ¿Cuál puede ser una buena apertura? ¿Qué Pokémon me importan menos? ¿Qué Pokémon les veo peor potencial de todos los que tengo aquí? Yo creo que Leo es el que el peor potencial tiene por la habilidad, básicamente no, la, la naturaleza, no la habilidad la, naturaleza, la habilidad está bien Pero la naturaleza es peor Y Moya, yo creo Moya me gusta mucho Pero es que Castillo puede ser brutal Nabo puede ser brutal Eric también y Es que no puedo no, Esos Los tengo que proteger chicos Los tengo que proteger a muerte Así que vamos ¡Pah! Misión de gimnasio Completada oh, Saluda así Pensaba que iba a hacer una pose brutal Pero no Ha hecho un saludito Y ya estaría Buah Buah Buah Qué nervios tú Buah Es que Es que Es que Dios mío Se viene se viene el, el, el combate dinamax random. Me da un miedo esto. Puede salir muy bien o muy mal. Dios, ahí está, ¡Serval Sanz! hacho y las ultrabolas. Tienes seis ultrabolas, o sea que tienes un buen equipo, ¿eh? Si tienes ultrabolas, ojalde, se viene. Se viene. Ah, Serval, grande Serval. Vamos allá. Wingull y Pinsir. Ojo. Shiny. Ojo. Vale, perfecto, está bien Está bien, está bien, buena apertura, buena apertura, chicos Dinamax, tenemos Dinamax Importante, ¿eh? Rompemos desde Pinsir, vale, bien No tiene Moxie, que es la habilidad jodida Nivel 22 y 21 Bien, eh, empate, empate Chispa a Wingul Y bote A Pinsir, vamos allá Oh, Dinamax ya Dinamax ya No, el Wingul dime que es el Wingul Dime que es el Wingull, dime que es el Wingull por favor vale vale Wingul Wingul Pinsy Pinsy no <ríe> Pinsy es un problema a ver vamos a ver Max Insecto Max Insecto Vale, Luxio, Luxio, Luxio. ¡Oh! ¡Qué cagadón! ¡Qué cagadón! Super. No me jodas. Vale, falla. Perfecto, perfecto. Bote, vale. Vale, vale, vale, vale, chicos. Hay que dinamaxizar. Hay que matar a este bicho, eh. A tomar por culo Luxio, eh. Tío, no pensaba que iba a hacer dinamax en turno 1. Voy a ir con Pablo. Voy a ir con Pablo. A ver, tengo poder. Tengo tipo roca con Nabo, ¿vale? Pero. Eh, Nabo no puede hacer nada más que el roca. Aunque hace críticos, ¿eh? Voy a ir con Pablo. Vamos a ir con Pablo, chicos. Cuidado, ¿eh? No tenemos Dynamax de muy alto nivel, además. Eh, hay que tener cuidado con este Pinsir. Buf, pero me va a bajar. Me va a bajar el ataque especial, puede ser. Esto puede ser un problema, esto qué baja Defensa física Vale, vamos a hacer esto Tengo maxi chorro, eh Nada, vamos a hacer maxi espectro Le bajamos la defensa y luego el bote le va a pegar más fuerte Vamos allá ¡Dinamax! Del starter, que tenemos que ganar Y hemos perdido El primer Pokémon De la serie, Luxio De un Dynamax. Sabía yo que iba a pasar esto, lo sabía lo sabíais vosotros, lo sabía yo Lo sabía todo Dios Que esto podía pasar, hermanos Pero yo tengo a mi starter, Pablete Vamos, Pablete, reviéntalo Dime que eres más rápido No Es más rápido él, cuidado, eh Me baja el ataque especial, chicos Uh, cómo pega eso Me baja el ataque especial Ay, el Max Insecto, tío qué tendrá picadura, tijera X, algo de eso Ahí que va, vale, Max Spectro bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Le hemos quitado, ¿eh? Le hemos quitado. Ahora, si lo paraliza con el bote sería espectacular, chicos. Super. ¡Ay! El maldito Wingul, macho. Me está tocando las narices, eh. Bote. Ahí está. ¡Paralízalo! ¡Paralízalo! ¡Paralízalo! ¡No! Max Espectro otra vez. Y bote. Por favor, eh, Moya, aguanta lo que te haga ese Pinsir Por favor ¿Ahora soy más rápido? Vale, bien, bien, era speed type, ¿Puede ser? Puede ser Perfecto, le golpeamos, ah, pues tenía que haber Hecho el físico entonces Drop de defensa para el Wingull, Drop de defensa para el Pinsir Maxi ataque, ay, ay, ay Esto va a doler Cuidado, Dan. Maril, Maril, Maril, Vale, bien, bien, bien No, ¡Oh! ¡Aguanta como un dios! ¡Aguanta como un maestro! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Moya! Supersónico, que falla. Perfecto. Bote, ahí está. Vale, maxi, voy a hacer Maxi Barrera. Voy a hacer Maxi Barrera. ¿Por qué? Porque el bote lo va a matar. ¡Ah, no! Si ahora, es, ahora se ha quitado el Dynamax. Claro que yo le he hecho un turno más tarde. Entonces no hay Maxi Barrera aquí. ¿eh? Entonces voy a ir con Maxi Espectro a Wingul, Estoy hasta los huevos del Confusión. Picadura, no me quitas nada, crack. Estoy en Dinamax. En el pecho <risa> Ataque a la que no me vas a matar Y ahora el bote debería matarlo Max Spectro, boom Disfrútalo, la la, la, la la! Wingull para tu casa Ole Ole <risa> Hasta luego Y el bote, por favor, que el bote no falle No falles, no falles, no falles no. Uf. Microinfarto Microinfarto, a tu casa Lemao Vale, chicos, bien. Uno por uno. Mi Dinamax por su Dinamax. Pero me he cargado a dos y él a uno. Perfecto. Mantike, Bien. Manteke es ma Mantic, bien. ¡Lombre! ¡Oh, qué jodido el hombre para nuestro starter, eh! Pero se nos acaba el Dinamax. Vale, pensemos, pensemos, pensemos, pensemos. Manteke y el hombre. Voy a meter a Eric aquí, eh. Cuidado, cuidado que todavía queda combate, chicos Le quedan cuatro Pokémon Bote Al hombre Venga, hay, igual hay que usar pociones, ¿eh? Seguimos, chicos, seguimos Seguimos, pim, pam, pim, pam No nos paramos, no nos paramos A ver qué hace él Agilidad de Mantaic, ok, ya eres más rápido Así que... Movimiento inútil Buena baza, perfecto Perfecto, lo aguantamos ¡Bien con el Nepe! Ese Eric es Dios y bote, estupendo. ¡Joder, el bote de la Y ¡Cómo está pegando! ¡Qué buena qué buen No hubiera sido mala dinamaxizar a, a Moya, eh. Mega agotar al mantay, Creo que es buena esa. Ataque ala. Cuidado, cuidado, cuidado que eso pega. Vale, Vale, neblina, ok. Si absorbemos más de lo que nos ha quitado, estaría muy bien. Venga, me agotar ¿Pero qué es ¿salve esto que me estás contando? Ostras, cuidado, eh Bote, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo No lo matas, paralízalo ¡Vamos! vamos, Esa parálisis buenarda Buena baza, Mantaik Y... Látigo, fíjate Refuerzo, de hecho Refuerzo Voy con refuerzo Va a ser más rápido el Mantaik, ¿vale? Y el ataque ala es un problema Uf, cómo pega, tío. Cómo pega, ¿eh? Mátalo. Mátalo. No, tío. Llanto falso. Al Azumar, ok. Cuidado que... Bueno, tiene me agotar, da igual. Hay que quitar a Eric. Hay que meter a Castillo. Mucho ojo, ¿eh? Con Castillo. Que si me hace... Uf. No lo veo nada claro, tío. Vamos con Nabo. Qué, qué heavy esto, loco, qué heavy. Eh... Bote al hombre, nos lo quitamos de en medio ya. Cuidado que igual perdemos a otro aquí, eh. Tensión máxima en el encuentro, chicos. Tensión máxima. Ataque ala, no me quitas mucho. Vale, bien, bien, bien. Nabo aguanta como un dios. Bote, estupendo. Ojalá me haya atacado a, a Zumarril para que falle el ataque. Vamos. ¡Está paralizado! ¡Claro que sí! Poder pasado para Mantaik Que debería morir Bast Vale, bien, bien, bien Bastaguardia ¿Bastaguardia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Bastaguardia? Poder pasadito ¡Disfrútalo todo todito! No lo mata, tío No lo mata Pero ¿cuánta, cuánta defensa especial tiene ese Mantaik, tío? ¿Tiene una defensa especial? Pero alucinante Y Pablo sube al 23 Bien, Pablete Vale, Gubat Gubat Gubat tiene mala defensa física eh. Voy a hacer poder pasado aquí Y aquacola aquí Vamos a probar esto Hidropulse Mantaic Ok Absurdo, totalmente ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! Sellar de Gubat Vale No creo que tenga ningún ataque que tengas tú Poder pasado, estupendo si te subiera los stats... ¡Súbete los stats! ¡Vamos! ¡Confío en ti! ¡No! ¡Qué asco! Erika al 23 y Nabo al 23. Ya no pasa nada porque suban de nivel, ¿vale? O sea, las cosas como son. Subir de nivel ya dentro del combate, da igual. ¡Oh! Se ha pegado Moya, tío. <risa> Me encanta el efecto de sonido cuando se pega, macho. Haunter. Vale, Haunter, crack. Mastodonte, fiera. Eh. Haunter... Cuidado con Haunter, tío. Voy a hacer gota vital. Y voy a hacer. ¿Ha fallado el Aquacola? Ah, que me he golpeado, es verdad. ¿Y si tiene algo de tipo veneno ese Haunter? Castillo no es mala, pero es que como tengo algo de tipo fantasma. Uf, Eric aquí, eh. Voy a curar a Eric, chicos. Poción time. Tengo super, ¿verdad? Bueno, una poción debería ser suficiente. Vamos para allá, curamos a Eric Y voy a hacer que he hecho al final? ¿Encanto? Mal de ojo No No, aire afilado Ah, lo falla, lo falló, lo fallo Ah, no, lo ha fallado, ¿con quién lo ha fallado? Vale, perfecto, con Moya he hecho gota vital, estupendo, gota vital está bien Gota vital es muy bueno Ya que no se ha hecho mal de ojo Pues por lo menos Recuperarnos vida El combate más tenso de mi vida, hermanos Voy a hacer bostezo al, al Hunter Y vamos a hacer aquí... No puedo cambiar, entonces vamos a hacer Aquacola Al Gubat Maldición de Haunter Vale, eso se quita La mitad de la vida Hacia Nabo, ok Aire afilado Que no lo falla esta vez Perfecto, perfecto bostecito a este Haunter Podemos quitar a Nabo, así que esto es buenísimo no, no te confundas, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vale! ¡Vale! Y no y nos falla, perfecto. Aquacola. Otro golpe más. Otro golpe más. Nabo lo voy a quitar, ¿eh? Voy a meter ya... A, a este, a... a... Eric. Momento de Eric. ¡Ay! Pero está haciendo aire afilado, tío. Da igual, da igual. Hay que cambiarlo, chicos. Me puede matar. Quitamos a Nabo. Me la tengo que jugar, ¿eh? Eric, aguántalo como un dios que eres. Aguántalo como un dios. Vamos. Mal de ojo, perfecto. En el momento exacto. No puede escapar. Esfuerzo de Gubat. Esfuerzo de Gubat. Esfuerzo de Gubat. Mátalo. Moya. No te confundas. Mátalo. Sí. Vamos. <ríe> perfecto. Ha salido redondo, tío. Ha salido redondo. Vale, ahora la jugada está clara, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Ya está, ya está, está dormido, está dormido Está dormido, GG, esto es GG Buena baza Y refuerzo Vamos, vamos Ya no puedes estar confuso, no tío No tío, no tío Me ha pasado diez veces esto en la serie Mátalo Mátalo Eric, aunque sea Tú solo, sin refuerzo Sí, sí G. fucking G, Hermanos ¡Bum! ¡Laikazo! ¡Laikazo! ¡Laikazo! ¡Eh! ¡Eh! no! ¡No! ¡No te, no te, escape. no te escapes! ¡Laikazo! ¡Laikazo! ¡Y sub! ¡Laikazo y sub! ¡Y comparte el vídeo! ¡Porque este combate ha sido brutal! ¡Brutal, Serval! ¡Me ha encantado! ¡Dios, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ha súper bien! ¡Qué buen ardo, chicos! ¡Qué buen ardo! ¡Oh! ¡Qué pasa? Sin duda ha sido un combate muy fructuoso para ti. Lo sé. Dame la medallita y nos vamos para casita. Compañeros Tenemos la medalla Planta, bueno, planta ¿Quién ha dicho planta, no? Bueno, tenía un Pokémon planta, que era el hombre Pero poco más Ya está ¿Me das una MD? ¡Hoja magia! Perfecto Perfecto, me gusta Uniforme, bueno, gracias Esto, sin más oh, Mira, viene Serval, ¿qué quiere Serval? ¿Qué me cuentas? Andas un poco perdida, Eka. ¿eh? Deja que te oriente. El desafío de los gimnasios sigue en orden determinado. Te toca atravesar la ruta 5. A la señorita Huthut, claro. Claro, hay que enfrentarse a la señorita Huthut. No me acordaba. Vale, vale, vale, vale. Chicos, chicos, chicos. Vamos a dejar por aquí el episodio. Espero que os haya encantado. A mí Me ha flipado. Combatazo. Increíble. Hemos tenido la primera muerte de la serie. Que es, ha sido... Eh, con un Dynamax, tenía que ser con un Dynamax O sea, es que los Dynamax eh, Además, que no me lo esperaba que Dynamax hiciese en turno 1 ¡Wow! ¡Wow! ¡Combatazo de locos! Chicos, dejad un super like de compitrueno. Nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Espada VGC lo que! ¡Chao! ¡Chao!